nada más de palabra, sino en la unidad de hechos, de compromisos, de realizaciones. Hoy hemos sido testigos de un acto significativo que solamente por unidad y compromiso se pudo realizar. La inauguración del salón de jubilados. Gracias maestro por estar presente en este acto tan significativo para nosotros. Le quiero informar maestro que los compañeros de Puebla Norte son gente comprometida, son maestros que piensan y creen que la única forma de llegar al éxito es la unidad. Y esa unidad la tenemos solamente siendo coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Gracias, maestro, por estar aquí. Reciban todos, todos ustedes, la más cordial bienvenida. Muchas gracias. En la escuela unidad más apartada de la geografía poblana en este caso, en nuestra sección 23 y pedimos la unidad y la fortaleza entre los diferentes órganos de gobierno decente entre maestras y maestros con responsabilidades distintas el maestro de grupo, el apoyo técnico, el subdirector, el director, el supervisor, el jefe de sector, el jefe de enseñanza, en el área que le corresponda atender nuestra materia de trabajo que es la educación y que es la misma. Celebro por eso que estén con nosotros y permítanme, permítanme nombrarlos en segundo momento, no porque sean menos. Aquí en la organización sindical debemos entender que el secretario general delegacional o el supervisor, ni uno es más, ni el otro de ser menos. Tres, que respaldamos a la comisión negociadora que encabeza él y que se instaló el día 25 de abril, que es una negociación nacional única, que la respaldamos... En todo y que esperamos el fin de semana que hay reunión de consejo, nos den una respuesta que satisfaga la necesidad de los trabajadores, como lo merecemos, como se lo merecen los trabajadores de Puebla y de, y de México. Gracias, maestro Salvador, por acompañarnos en nuestro pase inadvertido. Que todos los que estamos acá de mi lado izquierdo tenemos una responsabilidad. No queremos que nos. Prima no queremos que nos adulen, no queremos que nos exijan. Mi nombre es Carlos Pacheco Rojas, represento a la delegación de 1236 de la Escuela Secundaria técnica número 35, la que se a la zona 029. Donde... Mi comentario es en relación a que supongo foco la escuela. ¿Sí? Que estén pendientes, maestro Newt estén pendientes de que todos los maestros que soliciten vivienda se les atiendan, porque además estamos en tiempos de poderle dar respuesta. Estamos no como antes que teníamos hasta que pagarle o invitar a comer o hacerle un buen regalo a, de quien dependía que nos otorgaran un crédito para, para una vivienda. Hoy no. Maestro, no con un móvil sino para dialogar y las... si queríamos hacer estas reuniones sindicales nuestros eventos que los teníamos que hacer sábados o domingos y fuera de los espacios y aquí estamos y les pregunto ¿no es eso la fuerza de la organización sindical? la fuerza de los trabajadores de la educación agremianos? Eso es congruencia. Y lo digo en atención para quienes más de alguna vez han manifestado que este sindicato, dicen, está débil, este sindicato ya no sirve. Pelosamente escuché la expresión de algún compañero mío que decía somos un sindicato de plástico y le decía ¿por qué de plástico? Pues porque ya no damos plazas, porque ya no se da aquello que entre comillas se daba. Y resulta que el primo del primo del primo que se le daba la plaza alguna vez expresaba por qué razón y por qué efecto se le daba la plaza. Hablo en términos generales. Tema planteado. Cuando hablé en la plenaria, tenemos que ayudarnos celebré que estuvieran las autoridades que representan las escuelas, las, escuelas, las zonas, los sectores, esto es precisamente por eso. Estaba diseñada por nuestros detractores, que estaba diseñada para devaluar el papel del maestro estaba diseñada así para despedir al maestro que resultara noidón, que estaba diseñada así para bajar de categoría este, a los trabajadores, para exhibirlos, para exhibir la función del papel del maestro, ¿sí? ¿Y cuál ha sido la respuesta? En las evaluaciones tenemos que decirlo y lo saben más nuestros compañeros que tienen una función este, directiva los resultados en los nuevos ingresos que también son nuestra responsabilidad porque se educan en una escuela pública fundamentalmente las que se, los que se educan en una institución formadora de docentes ahí están dándoles clases nuestros compañeros docentes también es nuestra responsabilidad porque los resultados nos pegan a todos ¿sí? con nuestros compañeros que han tenido la, el deseo la intención de crecer profesionalmente y personalmente se les ha dado acompañamiento concursos para la promoción y ahí están los resultados sí, le decíamos es que hoy se tiene que valor tiene que, que presentar un examen de oposición dice pero es que mi plaza y que para qué está el sindicato que... y le decíamos pero no te preocupes no te preocupes nada más es requisito y entonces el muchacho escuchaba eso ¿sí? no se preparaba el papá me va a leer su plaza presentaba el examen y era uno de los siete que sí era cierto hay que reconocerlo en su momento sí, siete de diez resultaban este, insuficientes ¿por qué? porque nosotros mismos lo propiciamos cuando les dijimos la verdad de que la evaluación era en serio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahora? Les damos acompañamiento, ¿sí? Tenemos cursos virtuales, estamos preparando curso presencial con la ayuda de muchos de ustedes, maestros. Es una ¿Quiénes saben de educación? Los maestros, nosotros somos los que sabemos de educación y vamos a implementar un programa que la maestra Male Galván, este, por allí con otro equipo y, este, multidisciplinario, están preparando, les daremos a conocer en su momento sí, Porque esta organización sindical Le tiene que Miren, la fortaleza del CENTE Era el empleo Como sea Con la dichosa carta compromiso Y con la dispensa de perfil Íbamos a dar clases primero Y luego íbamos a estudiar Así era el sistema Así era Y le dábamos respuesta A la necesidad del trabajador Hoy les vamos a dar la misma respuesta, pero de otra forma. Hoy le vamos a ayudar a las hijas y a los hijos de los trabajadores y a los que requieran de esta organización sindical, sí, de otra manera, con conocimiento. Organización 8, Darío Esteban Amigón Fuentes. Organización 9, Emilio Herrera Gaspar. Organización 10, Albino Solís Ambrosio. Secretaría de Trabajos y Conflictos de Preescolar, Laura Martina Pérez Márquez. Aplausos. Secretaría de Trabajos y Conflictos de Primarias, Feliciano Marín de Rivero. Aplausos. Secretaría de Trabajos y Conflictos de Secundarias Generales Armando Pérez Serrano. Aplausos. Secretaría de Trabajos y Conflictos de Telesecundarias, Marcelino Colmena Guillaminos. y conflictos de educación indígena Gregorio López Vázquez Secretaría de Trabajos y Conflictos de Educación Física Daniel Celón Hernández Secretaría de Trabajos y Conflictos de Educación Media Superior María Flora Rodríguez Cuella. Secretaría de Finanzas, José Luis González Morales. <tose> Secretaría de Pensionados y Trinidados, Prumencio Álvarez Rivera. <tose> Secretaría de Gérito, Víctor Ortiz Flores. <tose> Secretaría de Vivienda, Eliud Bravo González. <tose> Secretaría de Equidad, de Género y y Derechos Humanos, Emma Ortega Lima. Aplausos. Secretaría de Promociones Económicas, Horacio Omar López Sánchez. Aplausos. Secretaría de Cultura y Deporte, Bogdan Gutiérrez Ortiz. Aplausos. Secretaría de Asuntos Educativos, Isidro Domínguez Romero. Secretaría de Innovación Tecnológica y Reingeniería Organizativa, Rogelio Maldonado Romero. Secretaría <tose> de Extensiones y Jubilaciones, Rosana Huerta Carrera. Secretaría <tose> de comunicación Aurelio Ildefonso Vázquez. Secretaría de Negociación laboral Raimundo Campos Reyes. Gregorio Macario Morales León Secretaría de la Contraloría, Joel León Montiel Secretaría de, de Estadística y Planeación Educativa, María de Los Ángeles Contreras Martínez Secretaría Administrativa, José Juan Islas Ramírez. Secretaría de Capacitación e Investigación, Ramón Ponciano Burguenio Camboa. Secretaría de Promociones e Incentivos, María de Jesús yolanda Tafia Cielo. Activista Cente, Adolfo Martínez Ramírez. Senador, Alejandro Flores Pacheco. Jorge sí. Roberto Romero Martínez. Presidente sí. Mayor, Jaime Bonilla Cruz. Sí. Presidente del Comité Seccional Electoral, Adán Amador Hernández Prior secretario del Comité Electoral, Víctor Ramírez y Rodríguez. Aplausos. Organización 7, Ana Luisa Lizardi Guerrero. Aplausos. Vamos a dar el pase de lista de enlaces de organización y laborales. En, en Puebla Norte, enlace de organización Benjamín Jonathan Cano Pérez. Enlace de laboral Alfonso Luna Clara. Enlace de laboral Osvaldo Sánchez Hernández. Puebla Sur, enlace de organización Rosinela Maldonado. Javier Pérez. Matamoro enlace de organización César Herrera Rodríguez. Enlace de organización José Eliberto Torres Tapia. Enlace de organización Gerardo Cirilo Morales Hernández. Enlace de organización Catalina Durán Benavides. Escuela Oriente, Enlace Laboral, Alonso Juan de la Cruz Flores Hernández. Este la bienvenida también al maestro Isaías Sandra.